¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Pican Rock con algunas definiciones que se empiezan a ver ya en la tabla de posiciones. Por ejemplo, en la Conferencia 1 hay un solo invicto y vamos a estar viendo de quién se trata. Y en la Conferencia 2, en la zona A y en la zona B, queda un solo invicto por cada una de estas zonas y son de Paraná. Pero arrancamos con este repaso. Conferencia 1, esto es lo que sucedió. Olimpia como local recibía a Ferro de Concordia y ¿quién si no? que Octavio Poque en la pintura Iba a ser el goleador con 18 puntos 10 rebotes para el equipo de Ferro Y quien si no Que Carulla para Olimpia devolviéndole Con la misma moneda 23 puntos para Facundo Estos eran pasajes del de último cuarto Pero más allá de este bombazo De Ortiz Olimpia iba a predominar 17 para Gase, 17 para Frávega. Iba a ser un importante triunfo El equipo pararense con ese bombazo que lo iba a doblegar sobre el final esta última acción de Nico Agase ganó Olimpia 86 a 72 partidazo en Tala Peñarol descontándole sobre el final a regatas con este hombre también echazarreta 25 puntos y 50% en triples y regatas que se atacaba triangulando linda acción en el bajo para que convierta Dimeo necesitaba descontar sobre el final Peñarol por eso iba aquí para adentro linda acción de Baridón aquí de la Bedoa en la conducción, rotación y esa linda acción de Dato, desde la línea descontaba Peñarol, pero no le iba a alcanzar 14 para Cerona, 15 para Chazarreta, 25 para de la Bedoa 25 para Suárez que allí lo cierra desde la línea, triunfó a sus regatas el último tiro de Peñarol Marraba tampoco le iba a alcanzar Así arrancaban las acciones en Urdinarrein Primer pelota para el equipo vestido blanco, y desde ahí iba a empezar a dominar todo el equipo de Atlético Tala con un sprint inicial de 11-0. Con estos señores, Monte a la cabeza y Tomás Sagarzazú, que aquí posteado, va a convertir el primer doble del de partido: 12 puntos para el 15 para Isaac y va a ser un dominio total del equipo talense desde el inicio, con Fortuna incluida. Melchior, 9 puntos en el local, lo más destacado Sistri, 12 unidades, convertida de todos lados, Isaac Monti con la anterior Marraba, Pedro Sagarzasu en el rebote, iba a darle otra chance a Atlético Tala, convertía Matías todo el equipo talense, que ganó 68 a 51 frente a Luciano, que aún no conoce la victoria en estas primeras cinco fechas, iba a llegar el descuento, pero ella va a ser dominio del equipo talense, desde el inicio ganó Atlético Duelo de escoltas y un partidazo realmente con un bancario que llegó a estar casi 20 puntos por debajo y empezaba a remarla en el tanteador, con quien si no, ese hombre. Te cogerés en el goleo, generando aquí con la asistencia, 31 puntos para él. Uno de los goleadores también muy fino desde la línea de libres. Aparecía también Silva y este golón de Agustín por línea final, 16 puntos para él. Se ponía al frente bancario de la mano de Jerez, lo dicho anteriormente. 25 para Calderón. Importantísimo. Sequeira, 19. 15 para Pérez. Ese era el tiro del final. No podía Neptunia. Lo bancario así, defendiendo la última bola. Partidazo en Gualeguaychú. Racing recibía a Sanjo, que con esta rotación y con este hombre iba a anotar uno de los goleadores, sin dudas Gaitán 21 puntos, 6 rebotes y 3 de 5 en triples y esta era la réplica para el conjunto académico que venía de atrás empujado por la Loquería, por su gente vemos la anotación Shaft 21 puntos 12 para Balmaceda 11 para Verón y esta era la réplica de Sanjo que así rotaba la pelota, cortaba a Vicentín y anotaba 17 puntos para él desde la línea sumaba a Cuarros. Y con estas ventajas defensivas que daba Sanjo, Racing se ponía a tiro. Momentos finales. Presión de Racing. Salía Cuarros. Le roban la pelota. Iba al maceda Solito. Y bueno, tirará, mi amigo. De tres. Pumba, bombazo. Empataba el partido. Pero, pero, pero, en San José. Iba a haber un tal Gaitán. Que iba a ser el verdugo con ese tiro. Quedaban escasos segundos. La réplica de Racing para empatarlo, para ganarlo. Pero la tira afuera. Desperdiza la oportunidad Hace correr los segundos Y triunfazo de Sanjo 76 a 74 Y el partido destacado en Pican Rock Arrancaba así con la ley del ex Heraldo Russo en la pintura Iba a terminar con 15 y el otro hombre Era este Germán Andrés Uno de los goleadores de BH también Que iba a estar presente en el goleo Allí lo vemos Anotando con 11 puntos pero en central Esta era la réplica Lo dejan solo Chalio y el bombazo para el equipo de Central Ya son imágenes del último periodo Estaba dominando Central Rema que te rema en la pintura Bombazo afuera y el goleador Carlos Benítez Gavilán Hacia su presentación 26 puntos Para él Que aquí también iba a estar secundado Por, por ejemplo, este hombre Alexis Nech Que iba a ser clave En el andamiaje de Central Bien, bien, estamos bien Decía Díaz Vélez Que acá daba las indicaciones Pidiendo más marca Y Echeverry El entrenador de BH también Pidiendo Mayor efectividad en el aro contrario. Réplica de BH. ¿Quién sino Maxi Robledo y un triple. El goleador, 18 puntos. Y HBR que nos mandaba a presionar. Y ahí sí, atacaba central. Con ese doble final. linda acción en la individual. Y así lo miraban los entrenadores, muy concentrados. La parte final del juego. Alfonso para BH va a ser clave. Con este golón, 14 puntos para Fernando. Que aquí lo flotan a Robledo. de La asistencia de Alfonso, el triple de Maxi y a presionar, mandaba a BH minutos finales del partido y quién si no, Robledo de 7 metros frontal una vez más el goleador de BH, así separaba en zona el equipo visitante y Bernasconi en la pintura cuando no, haciendo de las suyas 11 puntos para él, Alfonso nueva conversión, pero BH sobre el final iba a cometer este tipo de errores, por ejemplo y salía en ataque rápido el equipo central, corrida, lindo doble para Pibidori 18 puntos para uno de los goleares y este hombre con ese bombazo clave Alexis Nech sellaba la suerte, Robledo sobre el final, iba a descontar con ese triple estamos bien, estamos bien, decía Díaz Vélez tranquilos, puerta de atrás, se iba solito y solo y sellaba el triunfo, así Central gana Invicto así lo festejaba su gente 77 para Central, 70 para BH el saludo de los protagonistas Central Invicto Líder. Creíamos que iba a ser un partido muy duro. Sabemos que todos los equipos van a venir a plantar y se van a plantar y nos van a marcar zonas. Creo que tiramos tiros muy buenos. Eh, y creo que si hubiésemos metido dos o tres triples, creo que quebrábamos el partido desde el primer momento. Pero bueno, hay que convivir con eso. Si nosotros por ahí tenemos una mala noche, tenemos que sacar eh, carácter en otro lado, tenemos que defender un poco más fuerte sabemos que tenemos que defender más fuerte también, y tratar de correr la zona se castiga defendiendo duro y corriendo y no permitir al rival que, que, que se estacione, sinceramente Alexis, punteros invictos, ¿esperaban este, este arranque? Eh, sí, sí puede ser que sí, por, por nombre, por, por, por el proyecto que se armó, ambicioso creo que somos conscientes que tenemos gran plantel y que tenemos que estar ahí. O sea, tenemos obligación, tenemos a mochila y tenemos que estar ahí. Lo importante de esto es que los cinco partidos creo que tres, jugamos mal y lo pudimos ganar con jerarquía, con, con experiencia y, y lo pudimos sacar adelante. Pero la verdad que hoy en una casa un poco preocupado, en no personal. Eh, después tenemos cosas para competir obviamente y sobre todo en defensa del local creo que tenemos que poner un poco más fuerte. Un partido que. Nos esperábamos, sí sabemos que estábamos luchando contra un gran rival, se nos complicó porque se nos cerró el aro, y por momentos no encontramos variantes, Hasta que, bueno, en un momento empezamos, se nos trabó un poco, y, seguimos, y el seguir corriendo nos ayudó un poco a estar, a, a estar arriba, pero sí, sí, fue duro, fue duro, partido duro. Van punteros, van invictos, si clasifican de una al federal, esa camiseta se sortea en Pican Rock? la sorteamos y si no es esta es otra así que no te da problema la, la sorteamos vemos los números que explican este Central 77 BH 70 como el equipo de Golobo de Chugo estuvo mejor en dobles no así en triples y también padeció en los rebotes 47-51 Así pasaba el resumen de la conferencia 1, luego de la quinta fecha, vemos precisamente lo que reflejan los números. Tabla de posiciones de la conferencia 1, central entre Riano, 5 victorias, 0 derrotas, el único invicto, Sanjo y Bancario, los escoltas, el pelotón del medio, Racing 1-4, Luis Luciano sin triunfos. La próxima fecha de la Conferencia 1, Sanjo recibe a Bancario, Regatas a Luciano, Atlético Tala Central, BH Ferro, Enguereboichú, Neptunia, Peñarol y Racing Olimpia. Así pasaba la Conferencia 1 en el resumen de Pican Rock. Pausa y cuando regresemos de lleno con el resto de la jornada, a través de la Conferencia 2. Nuestras radios. Nuestro canal.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 Continuamos en Pican Rock, segundo bloque. Este programa lo puedes ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En la Conferencia 2, Zona A, Zona B queda un solo invicto y vamos a ver el resumen y conocer de quién se trata. Duelo de verdes en San Salvador. Ferro recibía a la armonía con realidades distintas y Jalil con esa linda acción. El Eurostep, 17 puntos para él. Y a bombazo limpio, la armonía convertía ¿Quién si Sergio Rabina, 11 puntos para él. El goleador iba a ser Frey con 15. Y los goleadores, Gerard con 20, naturalmente. Otra acción de Jalil. Y 14 para José Melchori. Iban a ser los estandartes de Ferro, que aquí corría. Linda acción de Cristian, convirtiendo en ataque rápido. Triunfazo de Ferro, 83 a 54. Mira para arriba el equipo de San Salvador, que lo cerró con ese bombazo. En Villaguay, Huracán recibía al puntero y esta era la bienvenida a cargo de Juan Bautista Carulla. Con ese bombazo y en la cara de Memo Rodríguez le daba de su propia medicina 18 puntos para JB, que aquí con otro bombazo más iba a estar muy muy certero. 6.5 asistencia y esta era la réplica en este caso de Román con la flotadora. 30 puntos para él, estando también muy fino en sus lanzamientos. Para Cao puntero sin cara Pero para no extrañarlo Porque este hombre estaba encendido Bombazo desde la derecha 18 para Girardi 11 para Lobosco En el equipo de Huracán Franco Pevivero y 13 puntos Guzmán 11 Y 11 para Aleciri Que aquí lo vemos en acción Rema que te rema Ganando metros nuevamente Y en la pintura ya sabe lo que tiene que hacer Triunfazo de Paracao puntero 90 a 78 Y este broche de lejana distancia Juventud en casa recibía a Sionista Y hablando de Juventud Iba a aparecer Maruri con esa linda acción por línea final Convertía el equipo de Golobochú La figura iba a ser Novelo Con 29 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias Y aquí lo vemos Hablando de Juventud El siempre joven Matías convirtiendo ese golón de espaldas en la pintura Dominaba el equipo de Golobochú Con este bombazo cuando no Trichuk, 14 puntos para él Nico Guaita con 27 para Sionista, dando la cara 9 de mercado y 9 para Folmer también allí. Convertida Sionista con la flotadora, pero iba a ser dominio del equipo de Goleboichú. Que aquí en la pintura, Novelo revierte. Nuevo bombazo de Plexchuk. Triunfazo de Juventud. Que aquí corría. Luego el rebote de Pedro Más. Asistencia de Abel Pascual. Doble de Novelo. Triunfo de Juventud. En Santa Elena, vestido de naranja. Urquiza recibía al Sportivo San Salvador y aquí Rashi con este bombazo, 7 puntos para él. Ponía al frente a ese equipo que había estado dominando en gran parte del juego. Y este hombre iba a ser clave con esta acción aquí penetrando a Ale Madera, convirtiendo 16 puntos. El goleador no obstante iba a ser Facu Ortiz, que aquí tiene la bola y que en la rotación le va a llegar nuevamente para que vaya para adentro el equipo deportivo San Salvador convertida de esta manera. Se ponía al frente con esta gran acción de falta y doble de Ale Madera. No lo podían parar. Convertía aquí. Convertía desde la línea. Pero, pero. En Santa Elena, 18 de Rebecchi Y este bombazo clave de Adrián Forastieri Para poner el partido en tablas. Se terminaba el juego. Penetración de Adrián. Bombazo de afuera. Arriba, orquiza por tres. Tenía que descontar el equipo a Santa Elena, Tenía que empatarlo. ¿Quién si no? Ale Madera. Lo cortan con falta. Y a la línea por tres. Para empatarlo, pero marre el primero. Quedaban décimas, pero marra el segundo. Y marró el tercero. Triunfazo agónico de Urquiza. Estudiantes visitaba a Saninetti y con esta carta se presentaba Bauti Fernández. triple saltito y adentro. Del otro lado, la misma. Pasito para atrás. Triple saltito y adentro. Ocho puntos. Para el bueno de Bauti. Y así respondía. Saninetti con la rotación. Rompía Portillo, qué linda faja de Franco. Y Mendoza ya sabe lo que tiene que hacer ahí. El goleador de Saninetti, 23 puntos, 8 para Portillo, el de la faja. Y aquí el juvenil Hansen sobre la chicharra. Nahuel bombazo, sí, triple para ponerlo con vida. Saninetti sobre el final, pero Baltasar Claudé, la figura de Estudiantes, 15 puntos, 13 rebotes y toda la conducción. Lo empezaba a sellar desde la línea Estudiantes de Paraná. Y este va a ser uno de los últimos empates de Sani Marraba, el triple triunfazo de Estudiantes que sigue siendo líder, que sigue invicto, descontada a Mendoza, con ese laborioso doble. No le iba a alcanzar a Sani y Marraba sobre el final tampoco le alcanzaba. a Estudiantes 64-60. Batasar, bueno, un triunfo que lo sigue teniendo como un puntero. Y la verdad que este triunfo es importantísimo para nosotros, como decís vos, eh, nos da la posibilidad de seguir ahí arriba en la tabla y bueno. Muy contento porque es un rival, si bien venía de 0-3, un rival dificilísimo y mucho más en su cancha. ¿Por qué lo ganan? Lo ganamos porque creo que fuimos inteligentes en los momentos clave. Este, defensivamente nosotros estamos haciendo un gran trabajo. Eso es lo que nos da la posibilidad de hoy, de estar ahí arriba. Así que muy contento por, por ese trabajo. En Paraná, como local ciclista, vestido de verde, naturalmente recibía... A Parque de Villaguay en un juego que lo tuvo Remándola desde atrás Hasta el mismísimo último cuarto Donde se iban a emparejar las acciones Con el bombazo anterior, con esta penetración 21 puntos para González 13 para Pablo Abogado 12 para Enzo Pasadore, Cuando no, y sobre la chicharra Y convertía Hernán Minata 13 puntos para él 15 para Tolomei, 19 para Filieu En Parque, y este era Abogado Con un bombazo, la especialidad Empezaba a tomar el dominio de las acciones, el equipo de Paraná. Y desde este momento iba a ser todo, todo, todo para el equipo de Verde, que lo iba a ganar 78 a 71 con su tercera victoria consecutiva, que sigue mirando para arriba naturalmente y que lo ganó cómodo sobre el final 78 a 71. Así pasaba el resumen de ambas zonas dentro de la conferencia 2. Momento de ver los números. Tabla de posiciones en la conferencia 2, zona A para Cao, 4-0, Invicto, Ferro de San Salvador, único perseguidor y la armonía sin victorias. En tanto que en la zona B, también de la conferencia 2, Estudiantes, Invicto, líder, Ciclista, el Escolta y Zaninetti sin triunfos. En tanto, a la próxima fecha de la Conferencia 2, en la zona A, Sionista Huracán, para Cabo Ferro, La Armonía Juventud, y por la zona B, Parque Estudiantes, Sportivo San Salvador Ciclista, San Inete Urquiza. Y como siempre, los números, estadísticas y otras hierbas nos los trae un amigo de la casa, Gastón Schaffer Cuarto programa de Pican Rock, y en este caso viajamos imaginariamente a 1985 para recordar una de las definiciones más apasionantes de la liga provincial. Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de ese año se llevó a cabo en Gualeguaychú el cuadrangular final con la participación de Central Entrariano, Neptunia, Ciclista y quique de Paraná. Fueron tres jornadas emotivas donde logró imponerse ciclista. El equipo que tenía como figuras a Aníbal Carrasco y Mario Benedetich y era conducido técnicamente por Roberto Sánchez. Salazar y que logró la clasificación a la Liga C de manera invicta. El otro clasificado fue Central Entrarriano, que fue favorecido por la victoria de Quique sobre Neptunia la última jornada, provocando un triple empate, logrando la clasificación los rojinegros. El gran destacado de esa definición fue Aníbal Carrasco, quien promedió 36,6 puntos al anotarle 33 a Neptunia la primera jornada, 40 a Quique y 37 a Central Entrarriano. En el año 2021 cumplió 100 años ciclista y por eso en este cuarto programa de Pick and Rock queríamos homenajear al conjunto pranaense recordando aquella gran consagración de 1985. Más información, databasket.com.ar. Gente, se nos termina el tiempo. Así pasó un nuevo programa de Pick and Rock. Será hasta la próxima semana. Chau.